Se acabó Youtube, si quieres desmonetizarme, te daré una razón para desmonetizarme de verdad. ¿Sabes los muy usados en Youtube de Goku traicionado y encerrado en la habitación del tiempo? Escríbeme el guión cuya narración dura 10 minutos o más donde Goku sea traicionado y encerrado en la habitación del tiempo, básate en la lógica interna de Dragon Ball Z. Por supuesto, aquí está el Guyan. Título: La traición de Goku. Fading. Int. Palacio de Kaami, Día. Goku, Vegeta, Gohan y los demás z se están reunidos en el Palacio de Kaami discutiendo sus planes para enfrentar al próximo enemigo. Goku, como siempre, está emocionado de pelear y proteger a sus amigos y al mundo. Goku, chicos, estoy emocionado por esta próxima pelea. Vamos a dar todo lo que tenemos para vencer a nuestro enemigo y proteger a la Tierra. Vegeta, no necesitas decirlo. Kakarot. Todos sabemos que eres el más emocionado de todos nosotros. Gohan, papá, ¿crees que podremos vencer a este enemigo? Goku, por supuesto que sí, hijo. Tenemos la fuerza y el coraje para hacerlo. De repente, aparece un hombre misterioso en la habitación. Es un antiguo enemigo, llamado Zarbon, que se suponía que estaba muerto. Zarbon, hola, amigos. Me han extrañado. Goku y los demás están sorprendidos por la aparición de Zarbon. Vegeta, ¿cómo es posible que haya sobrevivido? Zarbon, oh, eso es una larga historia. Pero eso no es lo importante ahora. Lo que importa es que tengo una propuesta para ustedes. Zarbon les dice que hay una amenaza aún mayor que se acerca a la Tierra. Una raza alienígena extremadamente poderosa que está destinada a destruir todo lo que se interpone en su camino. Pero él sabe cómo detenerlos. Zarbon, hay una herramienta que puede aumentar nuestra fuerza y habilidades. Es la habitación del tiempo, donde un día en el exterior es un año dentro. Podemos entrenar allí durante años y salir con el poder suficiente para vencer a nuestros enemigos. Goku y los demás están emocionados por esta oportunidad de entrenar en la habitación del tiempo. Pero Zarbon tiene un plan malvado. Zarbon, pero hay un pequeño problema. La habitación del tiempo solo tiene espacio para cuatro personas. Así que solo los cuatro guerreros más fuertes pueden entrar. Lo siento, Goku, pero no hay espacio para ti. Goku está decepcionado, pero entiende la lógica detrás de la decisión. Goku, entiendo. De acuerdo, entonces ustedes cuatro vayan y entrenen en la habitación del tiempo. Me quedaré aquí y protegeré a la Tierra mientras tanto. Zarbon, gracias por entender, Goku. Pero hay algo más que debes saber. La habitación del tiempo tiene un efecto secundario. Si pasas más de un año allí, te afectará gravemente. Te volverás loco y violento. Es por eso que solo los guerreros más fuertes pueden entrar. Goku no sabe si debe confiar en Zarbon o no, pero sus amigos le aseguran que es la mejor opción. Gohan. Papá, confío en Zarbon. Si él dice que esta es la única forma de detener a nuestros enemigos, entonces debemos confiar en él. Vegeta, es cierto, Goku. Yo tampoco confío en Zarbon Goku, Vegeta, Gohan y los demás Zeta se están reunidos en el palacio de Kami discutiendo sus planes para enfrentar al próximo enemigo. Goku, como siempre, está emocionado de pelear y proteger a sus amigos y al mundo. Goku, chicos, estoy emocionado por esta próxima pelea.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 Me quedaré aquí y protegeré a la Tierra mientras tanto. Pero lo que Goku no sabe es que Raditz y los demás Z-Warriors tienen otros planes. Han decidido traicionar a Goku y dejarlo atrás mientras ellos obtienen más poder. Raditz, bien, entonces eso está resuelto. Nosotros cuatro entraremos en la Habitación del Tiempo y entrenaremos durante años. Mientras tanto, Goku puede quedarse aquí y proteger a la Tierra. Está bien para ti, Goku. Goku asiente con la cabeza, confiando en sus amigos. Goku, sí, está bien. Les deseo buena suerte en su entrenamiento. Raditz sonríe malvadamente mientras los demás Zetawouriar se preparan para entrar in Habitación del tiempo, día. Goku está sentado en el suelo, meditando, cuando escucha un fuerte ruido en la puerta. Se levanta para abrirla, pero se sorprende al encontrar a Vegeta. Gohan y Trangwix parados frente a él con expresiones hostiles. Goku, ¿qué está pasando chicos? ¿Por qué tienen esas caras? Vegeta, lo siento Goku, pero tenemos que ser honestos contigo. Te hemos traicionado. Goku está confundido, pero antes de que pueda decir algo, Vegeta y los demás Zeta Warriors comienzan a atacarlo con todas sus fuerzas. Goku intenta defenderse, pero es superado por la fuerza combinada de sus amigos. Goku, ¿por qué están haciendo esto? No entiendo. Vegeta, lo siento Goku, pero tenemos que obtener el poder para proteger a la Tierra. No podemos permitirnos dejarlo todo en tus manos. Goku se da cuenta de que ha sido traicionado. Se siente decepcionado y traicionado por sus amigos, pero no se rinde. Lucha con todo lo que tiene, intentando ganar la pelea. Pero es en vano. Después de un largo y agotador enfrentamiento, Goku cae al suelo, vencido. Vegeta, lo siento Goku, pero esto es lo mejor para todos nosotros. Ahora, tenemos que dejarte aquí en la habitación del tiempo. Entrenaremos durante años y cuando salgamos, seremos lo suficientemente fuertes para derrotar a nuestros enemigos. Goku se da cuenta de que sus amigos lo han encerrado en la habitación del tiempo. Se siente abrumado y solo, pero no pierde la esperanza. Goku... No puedo creer que me hayan hecho esto. Pero no importa. No me rendiré. Entrenaré duro y me convertiré en más fuerte para proteger a la Tierra, cueste lo que cueste. Vegeta y los demás cierran la puerta de la Habitación del Tiempo, dejando a Goku atrás. El tiempo comienza a pasar rápidamente, y dentro de la Habitación del Tiempo, Goku comienza su duro entrenamiento para convertirse en más fuerte. Han pasado varios años desde que Goku fue encerrado en la Habitación del Tiempo. Durante este tiempo, ha estado entrenando incansablemente, empujando su cuerpo y su mente al límite. Pero después de tanto tiempo, Goku finalmente ha logrado liberarse. Goku, respirando profundamente, lo logré. Finalmente he salido. Goku mira alrededor y se da cuenta de que la habitación del tiempo ha cambiado. Hay grietas en las paredes y el techo, y el aire se siente espeso y pesado. Se da cuenta de que ha pasado mucho más tiempo del que pensaba. Goku, cuánto tiempo he estado aquí. Goku siente una poderosa energía dentro de sí y se da cuenta de que su poder ha aumentado enormemente durante su entrenamiento en la habitación del tiempo. Goku, tengo que salir de aquí y ver cómo ha cambiado el mundo. Goku concentra su ki con una poderosa explosión, abre una nueva puerta. Cuando Seil, se encuentra en un paisaje desolado y desconocido. Todo parece haber cambiado. El sol está en un ángulo extraño, el cielo es de un color diferente y hay una sensación extraña en el aire. Goku, ¿dónde estoy? De repente, una figura se acerca a él. Es un guerrero desconocido, mucho más poderoso que cualquier otro enemigo que haya enfrentado Goku antes. Goku, ¿quién eres tú? Guerrero desconocido, soy un guerrero de la dimensión en la que estuviste encerrado en la habitación del tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que estuviste allí, y las cosas han cambiado mucho en tu mundo desde entonces. Goku se da cuenta de que ha estado atrapado en la habitación del tiempo durante mucho más tiempo del que pensaba, y que su entrenamiento ha llevado a un cambio dramático en la línea de tiempo. Goku, tengo que volver a casa y arreglar las cosas. No puedo permitir que mi entrenamiento haya causado tanto daño. El guerrero desconocido le da a Goku una forma de volver a su dimensión, y Goku se concentra en volver a casa Goku llega a su mundo después de años de entrenamiento en la habitación del tiempo. Se da cuenta de que su entrenamiento ha tenido consecuencias graves en su mundo, y está decidido a arreglar las cosas. Goku, no puedo creer lo que ha sucedido. Tengo que hacer algo para corregirlo. Goku se concentra y siente el ki de sus amigos. Sabe que están cerca y que necesitan su ayuda. Se lanza a la acción y corre hacia la ciudad en ruinas para enfrentarse a sus antiguos amigos. Goku llega a la ciudad y encuentra a sus amigos en medio de una pelea. Están siendo atacados por enemigos poderosos, pero Goku sabe que puede vencerlos. Goku, amigos. He vuelto para ayudarlos. Déjenme ayudarlos a luchar. Sus amigos se sorprenden al verlo, pero están contentos de ver que Goku ha vuelto. Con su ayuda, luchan juntos y logran vencer a los enemigos. Goku, amigos, los traicioné a todos al quedarme en la habitación del tiempo por tanto tiempo. Pero he vuelto y juntos podemos arreglar las cosas. Los amigos de Goku se disculpan por haberlo traicionado y aceptan su ayuda para reparar el daño que ha sido causado. Fade out. Fade in. dimensión de in school de XD, día. Goku se concentra y se teletransporta a una dimensión desconocida, donde se encuentra con un grupo de guerreros desconocidos. Goku, ¿dónde estoy? Guerrero desconocido, estás en la dimensión de ig de DxD. Somos los guerreros de esta dimensión y estamos aquí para luchar. Goku sabe que tiene que luchar para proteger esta dimensión, y se prepara para la batalla. Goku, lucharé con todo lo que tengo para proteger esta dimensión. Mi poder es mayor que nunca, y no permitiré que nadie dañe este mundo. Con un grito de guerra, Goku se lanza a la batalla, utilizando todo su poder para proteger esta nueva dimensión. Fade Out.